que esta serie viene con una propuesta nueva, ¿no? una manera diferente de ver las series. El nombre es Caleidoscopio lo repito, Caleidoscopio porque es un poco difícil. Sí, eh, sí. Resulta que esta serie sigue a un grupo de ladrones durante 25 años para ver cómo es su misión para robar una bóveda que está bajo la seguridad de una gran empresa que tiene mucho poder en el mundo y ellos se quieren llevar el botín a toda costa. Ajá. Por más de que la empresa los persiga y también el FBI. Resulta que, bueno, Toda la historia te va contando eh, cómo, cómo llegan a este atraco, cómo lo arman, cómo se junta cada uno de los personajes y representa una parte de este rompecabezas. Cada capítulo es una piecita, por así decirlo. Ajá. El tema es que la serie no tiene una narrativa lineal, por así decirlo. Vos podés agarrar y empezar la serie desde el momento en donde hicieron el atraco, en donde hicieron el robo. Por ejemplo, entras o sea, podés a la... El, podés empezar por el capítulo por donde del quieras. medio si Exactamente, querés. no tiene una narrativa lineal Ah, qué bueno eso Cada uno de los capítulos está relacionado entre sí por un hilo conductor Pero no es necesario que veas desde el capítulo 1, Para dos, entender el lo que va pasando uh -huh. Exactamente, están todos relacionados entre sí bueno. Incluso cuando entras a la plataforma, buscas caleidoscopio, empezás a ver la serie Te das cuenta que los capítulos no están enumerados directamente ah, No mira. tienen número sino que están representados por colores, y cada uno de los colores hace referencia a un momento de la serie. Por ejemplo, el color violeta es, eh, no sé, 25 años antes del robo, el color rosado son 6 meses después del robo, el color blanco es el día del robo, y así sucesivamente. Esto lo hacen para que cada una de las personas, cada uno de los usuarios de Netflix, tenga una experiencia diferente con la serie. ¿Entendés? Qué loco, porque te corren de un, de un lugar de comodidad De, pero de, de toda de la capítulo vida uno, loca, Capítulo total. Dos, capítulo capítulo 3 o episodio, como lo quieras uh -huh. llamar y, y rompes toda la estructura Exactamente bueno, Hoy Hoy, hay que empezar yo, a verla hoy. Bueno, la empecé a ver ayer Y por sí. ejemplo, arranqué con un capítulo que no me acuerdo qué color era, el amarillo Y arrancó y yo no entendía nada Dije, ¿qué pasa acá? No entiendo nada Dije, bueno, voy a ver el primer capítulo veo el siguiente Menos entendía hay un hilo conductor, se nota que tienen relación entre cada uno de los sí. capítulos, pero tenés que ubicarte en el tiempo, esa es la parte más difícil. Ajá. Ah, igual bueno, de todas... No es para cualquiera la serie entonces. No es para cualquiera la eh, serie, tenés la que atención, tener eh, ganas Bueno, ahora voy a leer, porque es difícil Determinarlo de eh, Con respecto al orden cronológico Lo voy a dar igual de todas formas al aire Por si alguien la quiere ver y quiere verla en el orden okay. ah. Si te mata la ansiedad, directamente arranca Por el capítulo blanco, que es el día del robo okay. Es así Por ejemplo, el capítulo violeta, color violeta Está ambientado 24 años antes Ajá. el capítulo Empezá verde por el violeta. claro Bien. exactamente si querés seguimos hacerlo por... en orden cronológico seguimos por el verde que son siete años antes el amarillo son cinco semanas antes el color blanco es el día del atraco el color rojo es la mañana después Ajá. del robo entonces capaz que el blanco rojo exacto Bien. Mirá, mirá y el rosa son seis meses uh -huh. después Bien. Genial, me encanta. Pero encantó. bueno, vos podés verla Son todos los capítulos? capítulos. Son todos los capítulos, es una miniserie. Me encantó. Está Exactamente. Chicos, me Así encantó que si querés ¿sí? otra experiencia. ¿Un telescopio? ¿Sabes lo que es un caleidoscopio, no? No es un telescopio. No, no. es el coso <risas> ese que mirás y te Eso. hace figuritas. Me encanta, me encanta porque el royito sabe todo. Gracias, Reinan. Gracias a ustedes, Gracias. chicos.